Va muy buenas noches, bienvenidos a los conjurados. ¿Qué es esto de eh, una perspectiva de género hablando en un congreso del Estado? ¿Cómo, ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se aplica esto? Me da mucho gusto que esté con nosotros Aurora Sierra. Ella es diputada de Acción Nacional y actualmente es quien preside la mesa directiva en el congreso local. Eh, ¿Cómo te ha cambiado la vida? De eso estábamos platicando, Aurora. ¿Qué tal, Erika? Eh, siempre es un gusto estar contigo, por supuesto, porque además el tiempo se nos va, sea aquí o sea afuera, como lo sabemos, en tantos temas importantes. Pues claro que cambia la vida, ¿no? Estamos hablando de un espacio de representación donde tienes, por supuesto, para empezar... Eh, tienes que gestionar tu agenda, tu tiempo, ¿no? Incluso todas tus facetas, pues también de lo que estamos uh -huh. hablando como mujer, ¿no? Sí, como que mamá, aún, Que como aún mamá. nos es complicado, ¿no? A muchas mujeres en los claro. distintos espacios no me dejarás mentir, pero sinceramente contenta, con mucha responsabilidad, por supuesto, asumo esta encomienda, porque además no es algo sencillo ni que se debe dar por hecho, ¿no? El decir, pues estás al frente de la uh -huh. mesa directiva, por supuesto, de, del poder legislativo que representa, pues obviamente a la soberanía, ¿no? en general, pues de toda la ciudadanía poblana. Claro, esa, esa es una situación y además también me comentabas que estás eh, dentro de la jugocopo. Bueno, que es, eh, es la parte medular, ¿no? Es ahí donde se toman las, las decisiones de a ver qué se va a legislar, o sea, ahí es el verdadero centro del poder. ¿Y ahí estás ahorita también? Bueno, corresponde, por supuesto, a quien presida la mesa Ajá. directiva, ser parte, sin voto, eh, obviamente, con voz, ¿no? Pero, bueno, pues es un espacio, por supuesto, importante, porque, como dices, pues no es nada menor, ¿no? Se toman las decisiones importantes, sí. pues, del poder legislativo, claro. ¿no? para el caso del Estado. Ahí están todos los coordinadores de los diferentes partidos, y ahí se ponen de acuerdo, y ahí, bueno, ¿no? O sea, sube la temperatura... Y ahí es la plena negociación y ojo, ahí la única mujer que había era Nora Merino Camilla, porque bueno, ella es la coordinadora del PT, entonces pues por eso estaba ahí, pero era la única mujer entre puros hombres y ahorita tú también estás, híjole, eso está padre, ¿no? Yo ya creo. cada vez más mujeres. Así es. Porque una cosa es estar, o sea, como, como eh, numéricamente las mujeres en el Congreso, pues ahí va, ¿no? Se está equilibrado. Sí está equilibrado. Pero a la hora de tomar las decisiones ahí ya no está equilibrado. A ver, vamos a hablar con la verdad. Entonces, a ver, Aurora Sierra, ¿cómo es de, desde esta posición privilegiada que tienes? Claro. Bueno, desde ser diputada ya, ¿no? Pero ahorita con este margen de, de participación aún mayor, cómo es llevar esta voz de las mujeres, porque por eso muchas personas votaron por ti, o sea, aparte de tus propuestas, de tus ideas, no, por, también por, por tu género, claro, o sea, yo quiero, no, que Aurora Sierra, no, de las del distrito de, la, de acá, de las Cholulas, yo ¿no? quiero que me represente, Así es. entonces eh, es es Además de ser una, una, eh, una política, ¿no? una representante ciudadana, eh, también representante por acción nacional, pero ciudadana finalmente, sí, sí. es mujer. Y esto no lo estamos viendo a la hora, les repito, de tomar las decisiones de legislar. Entonces, pues ahora sí, que el valor está en tu cancha, de nadie más. ¿Cómo es esto, Aurora? ¿Cómo es para ti esta realidad y cómo la piensas? Ahora sí, que ¿cómo piensas bajar el balón? Muy bien, bueno, pues en efecto creo que es, una, es, es un privilegio. Ojalá pasemos eh, muchas veces el privilegio de todo lo que nos cuesta, por supuesto, a las mujeres tener un espacio, ¿no? Para tomar decisiones en la vida pública. Ojalá pase de ser un privilegio un día a una eh, naturalidad, ¿no? Digamos mm. algo que veamos, eh, que sea tan accesible para todas, claro. digamos que no nos cueste a veces, como se dice, sangre, sudor, claro. lágrimas ¿Qué, y qué el muchas otras cosas. sea lo ¿no? de menos. O sea, no importa, Exacto. La no capacidad importa, realmente claro. y ya no sea una limitante, ¿no? Exacto. Este, como a lo mejor lo fue por muchísimo tiempo y que bueno, pues ahora estamos teniendo estas, esta, esta honrosa responsabilidad. Fíjate que cómo lo veo yo, eh, sí creo definitivamente, te lo comentaba hace rato, que tengo un estilo particular también, como cualquier persona que esté en una representación, que es el de no polarizar, ¿no? O sea, procuro mucho no politizar y creo que la mesa directiva en un Congreso, por supuesto, en, en un espacio legislativo debe tener también, o sea, la cualidad ¿no? de, de poder garantizar el pleno debate pero sobre todo también diría yo, y voy entrando en materia de esta perspectiva de género que creo que tenemos como encomienda en esta 61 legislatura, y sé que hay muchas voluntades, por supuesto, no solamente de mis compañeras diputadas, sino también me gusta decirlo de aliados también, de compañeros diputados que también le dan para adelante, y te puedo poner muchos casos, pero eh, creo que es muy importante el tema de la escucha, la escucha constante a las diferentes perspectivas de los feminismos, y lo digo en plural, hablando en perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué esto? Porque no todos los proyectos de vida de las mujeres son iguales y debemos estar preparadas y debemos poder garantizar desde el poder legislativo que no se monopolice esta perspectiva de género que a veces podría sonar más como un discurso y que justo por eso la ciudadanía es mi impresión o que justo por eso algunos grupos que violentan digamos estas nuevas estas nuevas eh, eh, vamos a decirlo así eh, actitudes que tenemos no las mujeres frente a la defensa de nuestros derechos uh -huh. eh, y, y bueno pues esta eh, ciertamente violentando pero sí creo que necesitamos entre poder garantizar esa parte de que no se monopolice la lucha de las mujeres en ninguna fuerza política es decir la lucha para que las mujeres podamos tener una vida plena y libre de violencia para que las poblanas tengan una garantizada esa vida plena y libre de violencia creo que está justamente en ser lo suficientemente capaces Incluso, insisto, desde el poder legislativo, de poder legislar para que todos los proyectos, lo digo en plural, de las mujeres, cuando hablas de mujer, ¿de qué hablas? ¿De quién hablas? Uh -huh. no, Puedan ser escuchados y entonces se materialicen en distintas leyes que verdaderamente den sentido y sean útil al día a día de las mujeres. Uh -huh. De acuerdo. Entonces, a ver... Eh, hiciste un comentario que bueno me, me llamó mucho la atención hasta lo anoté a ver cómo es monopolizar la lucha de las mujeres o sea en algún partido político o sea utilizarlo no a veces hasta para capitalizar votos tenemos Ajá. por ejemplo pendiente en la agenda legislativa de esta legislatura temas muy delicados. De verdad, sumamente uh -huh. delicados, aborto es uno de ellos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? No podríamos, eh, yo, yo, me decían eh, en, en algún espacio, ¿no? Bueno, uh -huh. pues, ¿cuál va a ser el sentido de tu voto espera, no? Desde la mesa directiva no quiero confrontar, no quiero politizar, no quiero dar pie, ¿no? Uh -huh. A que se piense que si no estás, ¿no? A lo mejor en una tendencia, solo estoy diciendo así, o sea, eres menos ¿no? feminista. Ajá. Estás hablando de... O, la... o se invalida ¿no? tu defensa uh -huh. o tu promoción sobre algunos uh -huh. derechos. Por supuesto, también hay que hablar de otra cuestión, perspectiva ¿no? de género. Es decir, si lo pusiéramos en un ejemplo básico de una política pública, a veces también uh -huh. lo estaba platicando ayer con una persona, básico, los baños, ¿no? por ejemplo. ¿Eh, qué, ¿Qué es esto de una perspectiva transversal, uh -huh. no monopolizada, digamos? ¿no? O sea... A lo mejor tú llegas a un baño y como mujeres necesitamos un simple ganchito, quizá, fíjate, para poner una pañalera para las que quizás son mamás uh -huh. y otras no lo son y está bien. O quizá para una bolsa ejecutiva de quienes están a lo mejor en una representación o una mochila también. O sea, para quienes a lo mejor no, no comparten esa utilidad, pero al final que todas las mujeres tengamos ese pequeño ganchito que necesitamos para colocar lo que por género sí. o situación de utilidad básica, okay. o sea, necesitamos... Digo, es un ejemplo muy básico, pero ahí nos podemos ir a mil temas. Ajá. Para mí, eh, eh, creo que no monopolizar el tema de las mujeres significa poder eh, generar esas transversalidades, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo de verdad en cualquier proyecto, en cualquier escenario, algunas en la lucha de la no-opresión, algunas en la lucha, por supuesto, uh -huh. eh, de, de maltrato, pero algunas otras en la en la mera lucha de alcanzar la igualdad. O sea, es decir, son situaciones distintas y por eso las distintas perspectivas de los feminismos, ¿no? Uh -huh. Que no quiero andar ahorita en eso. Pero también eh, lo que quiero decir es que no se trata de si es la izquierda o la derecha, no se trata de si es morena o si es el PAN. Y si no lo propone ¿no? Este, eh, eh, el aborto, a lo mejor eh, morena, entonces eh, puede estar mal el PAN. No, porque en una sociedad, si hablamos de dialéctica, de que debemos estar representados todos, ¿no? o sea, necesitamos eso, tener una escucha activa. Y estamos muy poco acostumbrados, para mi gusto como sociedad, en general, a poder escuchar la perspectiva del otro. Yo creo que eso se debe garantizar, por supuesto, a la hora de, la, de tomar esas decisiones y sobre todo cuando hablo en perspectiva de género, también desde ahí. De Tengo muchas compañeras muy respetables, en las distintas fuerzas políticas y está bien la lucha que cada una llevamos, creo que, que es importante y, y si al final nos une lo que verdaderamente importa, que es lo que decía, que las poblanas tengan una vida plena y libre de violencia, bueno, pues yo creo que ahí vamos empatando y ahí vamos entonces dejando colores, dejando intenciones, dejando hasta egos, ¿no? También cuando, claro. cuando tratamos a veces de legislar para los contextos particulares, ¿no? De acuerdo, incluso, bueno, también eh, fuera del aire, eh, estábamos platicando, me van a decir, oye, pues fuera del aire platican muchas cosas, ¡ay, la verdad es que sí, eh! La verdad es que sí, y digo, qué, qué lástima que no estamos aquí, ya. o sea, que esta plática, <risa> <risa> sí, Porque ya, ya nos estamos asabrando la chamba aquí, Este, pero a ver, me, me estabas comentando que ahorita... Eh, Tienes una agenda, precisamente, mucho con perspectiva de género. Así es. eh, Me estabas comentando que fuiste al Senado, que estuviste platicando con la coordinadora, la senadora eh, Kenia López, que también eh, forma parte ¿no? de, de Acción Nacional y que también eh, eh, lider, lidera, ¿no? eh, me dijiste que es lo de... Sí, el tema de derechos género, humanos, ¿no? pero ella es quien lleva eh, pues parte de esta agenda de promoción justamente, de, estos, de garantizar estos principios de paridad, ¿no? Ajá. de igualdad en la perspectiva de género, pues ella es una voz fuerte en el Partido Acción Nacional, y cuando yo asumo el cargo y entonces todos los, los diputados digamos a nivel nacional mm -hmm. fuimos al... Eh, eh, fuimos, fuimos eh, a tener estas, estos encuentros, digamos estas pláticas, estas capacitaciones ella es la primera que nos presenta una lista ¿no? de situaciones que por la propia agenda del Partido de Acción Nacional sería sí. importante que impulsáramos y dentro de la bancada en este caso aquí en Puebla pues ah. la verdad es que sí sí represento también esa parte ah. sí es parte de la agenda legislativa que tengo la primera iniciativa justamente que presenté tiene que ver con algo que necesitaba armonizarse y que venía ya de la propuesta que ella había establecido también desde el Senado no y que se había propuesto a nivel federal cuál y fue la de eh, la de verticalidad y horizontalidad en la integración de ayuntamientos y también para ayuntamientos con población indígena ah. que por cierto también por ejemplo es un ejemplo ahí estuvo la suma de de voluntades de todas las fuerzas políticas, ¿por qué? Porque es importante, porque es necesario, porque eso eh, conflict no conflictúa del todo, el digamos, en el interés superior uh -huh. de saber que necesitamos esos principios para poder garantizar, obviamente, la representación femenina en los espacios de toma de decisiones en el espacio público. Claro. Ok. ¿Quién, ajá, estaba yo también pensando, bueno, ¿quién no puede estar de acuerdo con algo así? O sea, yo creo que sí, claro, todos, claro, o sea, claro, ¿no? Es, es ahí en Son. donde eh, se puede trabajar de una manera. Viabilidad, no. O sea, como no. que el carril ya está despejado, ¿no? O sea, como vamos a meterle tercera. Así Pero es. ¿qué pasa? Porque no se le mete tercera. Porque hay veces lo que tú me estabas comentando de esta violencia espejo. A eso. ver, explícanos, por favor, porque sí, está bueno, súper interesante. Bueno, antes de eso, eh, también no quiere decir que si no transitamos, ¿no? Este eh, lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? Todos, todas y todos parejos en esta, en estas digamos iniciativas o por ejemplo con con temas más delicados insisto por ejemplo ahorita lo que viene como aborto no quiere decir que sea incorrecto está bien está bien fijar una postura y nos debemos acostumbrar a eso, eso es debate eso lleva al consenso eso nos implica capacidades superiores a los seres humanos cuando no se comprende eso lo contrario es que se obviamente viene la intolerancia Vienen situaciones de faltas de respeto, viene el, la espiral, digamos, de la violencia social que tenemos. Digamos, lo contrario a esa dialéctica de poder estar expresando entre, entre la tesis y la antítesis. No está bien que tengamos posiciones encontradas, uh -huh. siempre y cuando el debate se privilegie. Y al final, sea cual sea la votación de una situación que sea tan delicada en una sociedad, tengamos la madurez de cualquiera de los, de los lados que representemos para asumir y para poder trabajar en el mayor beneficio de la ciudadanía, o de las bueno. mujeres en este caso. ¿no? Pero eh, el tema de la violencia espejo es algo muy complejo, sí es algo que, que he puesto en la mesa, que he puesto en el debate, algo en lo que incluso quiero seguir trabajando en su momento, hasta incluso de manera académica, uh -huh. psicológica. Porque sí creo que uno de los mayores retos que hoy tenemos en la agenda, en la agenda de las mujeres, en la agenda de estos feminismos, es esta, esta violencia espejo que nos ejercemos. ¿no? Es decir, eh, cuando vemos que otra mujer a lo mejor, vamos a hablar del tema legislativo, no está presentando una iniciativa y yo no la presenté, que seamos capaces de decir, oye, si eso nos conviene, yo me adhiero, yo me sumo. ¿Sí me explico? Y puedo entenderlo desde la perspectiva psicológica también, porque ha sido tan difícil que tengamos un espacio las mujeres por tantos uh -huh. siglos. Sí, bueno, no nos no fue fácil, ¿no? O sea, conquistar uh -huh. los espacios que hoy tenemos en, eh, de representación popular en el espacio público. Ajá. Fueron siglos donde las mujeres no tomábamos decisiones, no participábamos en política, no teníamos propiedad, uh -huh. no votábamos, no estudiábamos y, por supuesto, no ejercíamos esa representación popular. Uh -huh. Fueron siglos. Hoy que las leyes han avanzado y que hay que decirlo que de verdad tenemos una miscelánea, por supuesto, de, de, de institucionalidad y por supuesto también de leyes que nos garantizan el día de hoy esa paridad, no ese acceso por supuesto eh, todavía necesitamos trabajar en muchos otros tipos de situaciones y de violencias que impiden el pleno ejercicio en esa toma de decisiones. O como dices, no basta con llegar y uh -huh. asumir la cuota, sino también saber dónde y cómo y, o desde dónde vamos a tomar esas decisiones, como decías al inicio, ¿no? Realmente. Ajá. Entonces, el problema que también tenemos es la violencia que... O sea, no obstante con la violencia que padecemos, a veces del machismo, la misoginia de y de, de muchas situaciones que los sistemas culturales, patriarcales. Del patriarcado... Que Claro, o sea, de todo, de todo el sistema de opresión que hemos tenido, por supuesto, uh -huh. creo que el, el principal reto lo tenemos nosotras. O sea, no podemos invalidar el trabajo, la representación, el proyecto de otra mujer y necesitamos empezar a comprender la individualidad y entonces ejercer algo que también se escucha mucho, ¿no? Y se escucha padre y esta sororidad, porque parece que hay una sororidad selectiva, ¿no? A donde tú no piensas como yo pienso, o no te sumas, ¿no? O sea, el todo a lo que yo estoy integrando, entonces parece que, o sea, no me, no, no, no, no me quiero adherir, ¿no? No te quiero apoyar. Menos aún si tenemos, eh, pues digamos, muy enquistado este tema que nos hace tanto daño, que es la. Palabra competencia, ¿no? O sea, que tenemos que competir entre nosotras. Ajá. ¿Sabes a cuántas eh, mujeres de verdad que yo respeto, o sea, en el tema del poder, y se los he dicho, quién sabe si algunas están escuchando, tú y yo no podemos ni tenemos que competir, porque de entrada no ni nos corresponde, ¿no? Pero sí, nos ponemos abusadas, y si entonces comprendemos de qué se trata el tema de la organización femenina, quizá todas podríamos seguir avanzando y trasladando poder a otras. Y eso es algo muy importante que creo yo en perspectiva de género debemos eh, poder garantizar desde el poder legislativo. Ok, entonces esto pasa en la política entonces. O sea, uh -huh. llegan eh, eh, mujeres eh, eh, a, a liderar a, a puestos de poder y entonces como costó tanto trabajo sí. que llegaran... Y, no. y, por ejemplo, llegas tú y dices, no, o sea, no quiero que me lo arrebaten, entonces mejor anulo o trato de... Invalidarla, ¿no? La, la, la invalido, exacto. O de, sí, es invalidar porque hasta ahí... Ignorarla, no la estás atacando, pero con eh, solo claro, ignorarla claro, ¿no? o sea, la estás invalidando. Sí, no dándole la voz, excluyendo, no, claro. muchas muchas formas, este, digamos eh, que eh, que no están visibilizadas, no. El tema de la sí. violencia espejo, de verdad es un tema importante que yo siempre voy a poner en la mesa. O sea, ¿de qué nos sirve el día naranja? ¿De qué nos sirve todo el tema este, de la lucha? De, eh, por supuesto, es importante, ¿no? El todo 8 lo de que tenemos, ¿no? Día, y ahí todas somos auroras y hacemos eventos y hacemos y la bacha, todo, ¿no? Claro. Y, pero si entre nosotras, somos en la hora del no Cuidado con que digas, ¿no? Este que que a lo mejor es de izquierda o de derecha, cuidado cuando entra esa, esa intención de capitalizar, ¿no? de ideologizar ¿no? en cuestiones partidistas. Ese es el real tema ¿no? en poder que necesitamos. O sea, que cuando venga, por ejemplo, en mi caso, he platicado con distintas regidoras, tengo la, tengo la, la perspectiva de que eh, tenemos una... Una cuota que cubrir en términos de la capacitación hacia las regidoras, por ejemplo, ¿no? O sea, la capacitación, porque las regidoras, ¿no? En los ayuntamientos son la primera cara de una mujer con otras mujeres para poder brindar esas políticas públicas, espacios, todo, donde más aterriza esa situación. Y, y las he conocido de todos los partidos, ¿no? Y cuando las veo, de verdad, simplemente pienso, ¿cómo puedo yo trasladar poder a esta mujer? No me importa si es del PRI, si es del PAN, si es de Morena, ¿no? O sea, y eso así deberíamos de actuar justamente en muchos de los espacios, ahora no es solo en lo político, ahora también en el activismo, y yo fui activista, pero también me da la impresión que es como, si no vas a la marcha, ¿no? entonces este, no eres feminista, no, sí. no disculpa, ¿no? sí, y respetas, apoyas e incentivas, ¿no? O sea, todo eso que puedan estar haciendo no. muchas hermanas, muchas mujeres que están haciéndolo a su manera. Pero también hay académicas, también hay otras personas luchando en los distintos espacios que también merece, claro. se mere, o sea, merece saberse que, bueno, pues, que, que, que cada agenda es importante y que las formas que tenemos, yo le llamo vehículos, ¿no? para hacerlo, uh -huh. eh, no nos deberían dividir. ¿no? Audora, ¿cómo, ¿cómo hacer esta transformación? Estuvo aquí eh, Mónica Díaz de Rivera, una feminista pues, de las más importantes del país, incluso, eh, eh, gracias a ella y muchas de otras mujeres eh, de su generación, pues gracias a ellas, muchas estamos haciendo otras cosas, claro. estamos ocupando pues, espacios y estamos chambeando, y ella hizo un comentario, dijo... Lo que estoy observando es de que las mujeres llegan a un puesto de poder, pero eh, llegan con una mentalidad masculinizada. Eso también. Con un patriarcado. Eso también. En donde eh, están operando, copian el modelo de poder. De control, que es control, control finalmente. ¿no? Ajá, exacto. Milenariamente ¿Sí? los hombres. Y eso no está ayudando a esta lucha de género, así es. que no es otra cosa más que mejorar la calidad de vida de las mujeres. Que a todas nos vaya bien, donde sea que estemos, Exacto. como sea que le estemos. Eso es, o sea, al decir esto, eso es lo que ahorita nos está faltando. A ver, y eh, eh, también te lo pregunto a ti, ¿Cómo, ¿cómo hacer que las mujeres que llegan, así como, como tú, que ¿no? este, pasaste muchísimas adversidades, la otra vez también lo platicábamos, ¿no? Hasta a nivel personal, para llegar a donde estás, sangre, sudor y lágrimas, tal cual, literal. O sea, llegas aquí y ahora, ¿cómo, cómo tener esta perspectiva de mujer? O sea, no, no nos hagamos bolas con las palabras, así como se oye muy rimbombante, pero es... Eh, eh, solidarizarnos mejorar las condiciones de las mujeres de vida, ¿cómo hacerlo Aurora? tú que estás ahí por ejemplo ahorita, yo creo te voy a hablar desde mi perspectiva como psicóloga clínica también es hacer empatía con el dolor o sea, se acaba, ¿no? En la mañana eh, recibimos en el Congreso a, una, a unas asociaciones civiles, ¿no? Eh, para platicar sobre el tema de la violencia vicaria, que ha sido una de las... Una de la, de la agenda que tengo desde, desde que iniciamos el periodo, por supuesto. Eh, ahorita voy a comentar sobre eso, si me permites. Pero eh, hacer empatía con el dolor. Yo les decía, a ver... Ustedes están aquí, pero yo también he padecido violencia vicaria, ¿no? Ay, ay, Punto, ¿no? O sea, Ajá. más allá del término, los tecnicismos sí. legales, todo. Te entiendo. Para empezarse, lo que es padecer, ¿no? Ese dolor, ¿no? Ante la posible ausencia de tus hijos, ¿no? Sí. O sea, sí. ejercido por tu expareja, por Ajá. temas, por todo. Tu... Es un ejemplo. Ajá. Entonces, yo creo que haciendo empatía con el dolor... Pero nadie puede, hacer, nadie puede ser empático, ¿no? o sea, con, en general, A ¿no? eh, cualquier persona, si, si no comprendes desde eso, ¿no? desde la emoción, ya lo demás, los tecnicismos, las situaciones, el procedimiento técnico-legislativo, está, y uh -huh. estamos para eso, de verdad. Pero si no comprendemos que no se trata solo... Ahora, otro, otro tema importante, aunque a veces no está tan socializado, es que siempre le puesto a la terapia. Cuando yo veo a una persona que agrede a otra, o sea, yo solamente uh -huh. puedo ver, no ha sanado una situación. Cuando yo veo uh -huh. un tema de violencia espejo, de lo que estoy diciendo de mujer sí. a mujer, digo, híjole, ¿no? O sea, empatía es, ¿qué estará pasando esta mujer, no? En su casa, que aunque yo la vea tan, tan poderosa, ¿no? Todavía necesita, ¿no? Este, competir, demostrar, ¿no? Este, uh -huh. o... Eh, pues violentar a otra mujer, no, agredir, ¿no? agredir a otra mujer, porque. O sea, yo, yo solo pienso en eso. ¿Y entonces qué digo? Que habría que ir a terapia. De verdad necesitamos para poder ganar esos espacios, para poder ganar esa lucha, generar esa empatía desde el dolor, pero hay que sanar. Uh -huh. O sea, es lo, es lo que yo puedo ver en esa parte. No se va a poder. a tener foros y a tener más leyes y vamos a tener muchas situaciones. Pero mientras tú no comprendas que no se trata solo de lo que te ocurre a ti, de lo que te ocurrió a ti, solo debe ser una perspectiva para saber claro. que a ella le está ocurriendo de diferente manera. O sea, que incluso cuando tú consideras que alguien es privilegiada, como lo decías, también pa puede padecer una violencia. Claro. Y que aunque desafortunadamente en su mayoría padecen situaciones de opresión y situaciones tan terribles y lamentables, que todas las violencias que, es, que, que padecemos las mujeres merecen ser atendidas. Claro. Ninguna, eh, digamos, eh, puede ser, eh, digamos, eh, no lo sé, ¿no? Este... Eh, peor que otra, ¿no? Yo creo que. Uh -huh. Y esa es la parte de la visibilización que debemos hacer. Uh -huh. Entonces, generar empatía desde el dolor y terapia. Terapia para no ir violentando por la vida, ¿no? Claro. Eh, obviamente, eh, hay, hay muchas luchas, ¿no? Hay, hay, hay, hay, hay, de, hay demasiado dolor, sí, ¿no? Eh. Entendiendo el concepto ahorita que nos dijiste, ¿no? Del, del gru grupo de mujeres de. Eh, por ejemplo, violencia vicaria, la violencia política de género, sí. la, bueno, hay un montón de violencias, ¿no? Así Cibernética, es. etcétera, etcétera. Económica, psicológica. Bueno, el feminicidio ya es. Eh, sí, grado nada. extremo, ¿no? Ahora, cuál, ¿cuáles cuál serán las banderas que, que, que, que tú vas a arropar? O sea, ¿cuáles son las principales que, que en tu calidad de diputada? tu calidad de coordinadora de la mesa directiva, eh, tú, tú quieres enfocarte más, Ay, porque hay demasiadas, sí, hay demasiadas, sí. pero eh, eh, obviamente son demasiadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles para ti serían la prioridad para Puebla, para las mujeres poblanas, para las mujeres que están viviendo en el aquí y en el ahora una situación muy diferente no, iba a poner hace 10 años, hace dos años, antes de la pandemia. Ahorita la pospandemia, bueno, hay muchísimas necesidades. ¿Cuál para ti serían así las que tú quisieras eh, arropar de manera eh, eh, preferente? ¿Cómo trasladar poder a las mujeres poblanes? ¿no? Concretamente, de manera técnica, defensa legal y terapia psicológica. ¿Para qué? Para los distintos escenarios de los distintos tipos de violencia que cada una de la diversidad de mujeres, de la ciudadanía poblana, eh, estén padeciendo. Y por supuesto, de manera, eh, vaya de manera esencial. Eh, Toda la parte, a mí me importa muchísimo el tema de, de la perspectiva política, ¿no? o sea, la defensa, el reconocimiento de tus derechos, dónde estás parada, ¿no? Pero sobre todo el, el poder, el, mi agenda tiene que ver con disminuir o al menos eh, intervenir en el tema de la violencia social, particularmente la que tiene que ver en razón de género. Es decir, a mí me preocupa, me ocupa mucho todo este conflicto que estamos teniendo. Hay una manera en que yo me conduzco, no sé si se puede haber a veces, procuro no polarizar, procuro no politizar, incluso a veces dejando de lado donde se tiene que dejar la perspectiva de la sí. ideología que, por supuesto, represento. Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué quiero? ¿O cuál es parte de mi agenda? Trasladar poder a las mujeres en cualquiera de los ámbitos y cómo empoderas a una mujer, esa sería quizá este, uh -huh. también una, una eh, parte de esa una respuesta a parte de esa pregunta, eh, lo haces justamente no, no solo con lo evidente, ¿no? O sea, tú le puedes decir a una mujer, bueno, pues estos son tus derechos, aquí está la ley, ¿no? Y yo les decía en la mañana, este colectivo, y después de la ley, ¿qué onda? ¿Qué? ¿no? exacto, o sea, porque leyes tenemos escrita. claro, por supuesto pero ¿qué ajá. hacemos después? No sé qué hace. para que se cumpla ¿no? uh -huh. tenemos de verdad un sistema que favorece ¿no? muchas de las situaciones, lo que pasa es que en mi perspectiva de empoderar a una mujer es cómo hacer útil esa ley uh -huh. cómo generar autoestima en las mujeres es algo que me importa muchísimo en las mujeres, porque insisto no tiene que ver con la situación socioeconómica, uh -huh. ni de privilegios, como se dice, del todo. Tiene que ver con una situación de salud emocional, salud mental, y tenemos que trabajar mucho en eso. Y eso es transversal. Eso no ocupa una agenda ideológica, eso no es del PRI, del PAN de Morena de nadie, ¿no? O sea, creo que eso es importante simplemente porque lo merecemos como mujeres. De acuerdo. Jacqueline Galindo dice: saludos a la diputada Aurora Paco Hernández. ¿Qué opina de la relación Rivera barbosa Así te la, te la pone, uh -huh. tal cual. Pero es que Paco, está como muy abierta a la pregunta de, de la uh -huh. relación. Por ejemplo, lo de apenas, lo de... Eh, lo de... Ves que hubo una... Este, un... Como que no se pusieron de acuerdo. Es que, me, eh, que quiero ponerle por ahí un adjetivo. Opinar, por ahí podría opinar. Ajá. Es que quise ponerle un adjetivo calificativo, pero no, no, no, no me salió. A ver, que no se pusieron de acuerdo en cuanto a la colocación de la publicidad de los paraderos. Así es. Entonces, bueno, yo, te refieres a eso porque esa es la nota de ayer y hoy. Entonces, pues, o sea, el alcalde dijo que lanzó una licitación precisamente, pues, para... Eh, eh, la, la renta de estos espacios, y el gobernador dijo, no, pues espérense tantito, porque te, eh, era a 10 años incluso, tú podías contratar a 10 años, dijo, no, no, espérate tantito, no se puede eh, hacer licitaciones que vayan más allá de tu trienio, y entonces, pues esto como que no está bien, hay que revisarlo, e inmediatamente Eduardo Rivera dijo, sí, está bien, ¿no? Lo hacemos, o sea... ¿Es, ¿es por ahí o cómo? o ya me estoy metiendo además mi cuchara tú me dices pues, ¿tú, ¿tú qué opinas? yo lo que opino en este momento ¿no? para, insisto eh, evitar un, un conflicto incluso por ahí de interés, de situaciones eh, que, que no tengo ganas de poner energía y por tantos temas que nos ocupan, opino que en un estado, por supuesto, debe haber un respeto, debe haber un respeto entre los poderes y obviamente entre los órdenes de gobierno. Uh -huh. Respecto, ¿Por qué? Porque yo estudié ciencia política, porque así es como deben conducirse las situaciones, y porque así procuro conducirme. Al, incluso, amiga, a veces de repente eso no se comprende, ¿no? Porque si eres del PAN, ¿no? Estás teniendo una atención con el Ejecutivo del Estado, porque es el Ejecutivo del Estado, claro. ¿no? Para empezar. Le llamo oficio político. Es decir, ya son muchos los fenómenos, los problemas que tenemos ¿no? uh -huh. en el Estado, como para que las situaciones interpersonales nos lleven a más conflicto que la ciudadanía luego paga. Claro. Eso es lo que yo pienso de manera natural en general, que debemos tener la habilidad quienes estamos en general al frente de una responsabilidad pública de dialogar, insisto, de, de respetar uh -huh. funciones, ¿no?, de respetar lo que corresponda, eh, de, de ser cautelosos con los términos de ley, por supuesto, a los que tengamos que sujetarnos. Y entonces, ¿qué, qué opino? Que, que es desafortunado, ¿no? A veces cuando llegamos a lo mejor a un conflicto, justamente eh, porque de alguna de las partes, no lo sé, ¿no? Este, se puede o no tener el oficio político, la atención uh -huh. necesaria. Pero... Eh, Consideras que tienen oficio político ahorita? Yo no creo que ha faltado. Ha faltado. Oficio político. Creo, creo que nos okay. falta, ¿no? En general en este país. En Pero todo. la llevan bien, ¿no? No, no sé. Yo no sé. No este, no sé. Habría que preguntarles a ellos. Pues no. yo, yo los veo como que muy bien, ¿no? Bueno, a ver, Paco, ¿qué opinas? A ver, Eduardo Aguilar. Saludos a la diputada Aurora Sierra, mujer muy chambeadora. Sí, es cierto. Gracias. María Juárez, y dice, ¿quién monopoliza actualmente la lucha feminista en el Congreso? ¿No? Pues eh, lo no, yo creo que hemos, hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado, hemos procurado trabajar en eso. Justo lo decía, ¿no? En ese sentido que la 61 legislatura tiene ese reto, ¿no? Todavía nos faltan, por supuesto, ¿no? Este tiempo. Y que todavía van a venir situaciones que nos van a poner a prueba, ¿no? Sobre todo a las legisladoras de las distintas fuerzas. Yo represento a una, al Partido Acción Nacional. Pero también están mis compañeras de, de Morena, del PT, del PRI, por supuesto, ¿no? Habrá que ver cómo nos vamos a coordinar. Y si el interés superior de las mujeres también es el que nos va a llevar a tomar los acuerdos y los consensos, en bien, por supuesto, de, de esta agenda de, de género, ¿no? De igualdad también. Me acuerdo. Dice Alelop Guanelli. Dice, saludos, diputado Aurora. Dice, eh, Sierra, un orgullo que nos represente a todas las cholulas. Saludos. Ale. Hola, eh, JL Shinto. Siempre es un orgullo ver en entrevista a nuestra diputada Aurora Sierra. Saludos. Saludos. A Cholula, a las Saluda, cholulas. A las cholulas. Siempre cholulas. están pendientes. Sí, sí. <risa> Jesús Aguilar, eh, también, eh, bueno, te está viendo, dice Andrea Palomino, saludos cordiales diputada, es un gusto escucharla y, bueno, escuchar su visión integral de la agenda de las mujeres. Alfredo Torija Ortiz, saludos, también te está viendo, Modesto Santa María, Alfredo eh, te pregunta, la agenda integral por las mujeres está contigo representada en el Congreso. Ah, no, no te está preguntando, le está asegurando. Ah, <risa> Laura Lezama te, te está viendo, dice eh, Modesto Santa María, saludos diputada. Este Marco Antonio dice saludos también, Rafael Moreno, Marco Antonio. Eh, saludos. Eh, saludos. Ajá, Isra Ruiz dice saludos, estimada diputada presidenta. Eh, Briana Skinny nos está viendo y te manda saludos, saludos. Eh, Marcial bien. Cuaya también te manda saludos, saludos Irvin Suárez dice saludos diputada, saludos, ok, y bueno, todo el mundo te manda saludos, saludos. ok, saludos. muy bien, ok Aurora, entonces, eh, ¿qué es lo que viene en lo inmediato?, ¿Qué es lo que se va a plantear en este año en el Congreso? ¿En dónde ves que más van a trabajar y cuáles son los grandes pendientes? Así de, no nos vamos a los tres años, este año. Pues vamos a trabajar, este, dirían, se vienen grandes colaboraciones, ¿no? Ah, okay. Grandes colaboraciones en el sentido de que pues, hay que trabajar en conjunto. Insisto, por ejemplo, este tema de la ley vicaria, que sea ley en Puebla, ¿no? que es importante. ¿Qué es esto de, de la violencia vicaria? Bueno, pues cuando se ejerce violencia contra una mujer, ¿no?, una expareja, ¿no?, y que se toma, pues, obviamente como objeto, como rehen a los hijos, ¿no?, para dañar a la mujer. Un concepto que acuña a Sonia Bacaro en 2012, española, y muchos otros términos. Entonces, en Puebla aún no se reconoce a la violencia vicaria, que es una violencia que afecta a muchísimas, a miles de mujeres, por supuesto, pero en el caso de Puebla, pues, a muchas poblanas, que es muy sensible porque tiene que ver con los, con los niños, con la infancia, por supuesto, y entonces se viene trabajar eso, ¿no? Para que salga, porque fíjate que desde el 6 de octubre del año pasado eh, yo tuve un primer encuentro, o sea, se acercaron a mí este, una colectiva que se llama CamCAI. y bueno, pues empezamos a trabajar, ¿no? Incluso a visibilizar, primero hice un exhorto para que se visibilizara, luego hice un foro incluso este, en el 25N al respecto, hubo testimoniales, incluso después una iniciativa y, y bueno, también otro exhorto para, para justamente que se incluya en esta eh, ley para el acceso ¿no? de las mujeres a una, libra, a una vida libre de violencia en el Estado de Puebla, a la violencia vicaria como una forma de violencia en razón de género. Eso es lo que se introduce. Posteriormente, incluso mi compañera eh, Mónica... Eh, eh, Mónica Silva Ruiz eh, pues también propone no, también parte que complementa también esta situación, sanciones incluso entonces que se viene, que trabajemos en conjunto, también pues mi compañera de bancada que es Mónica Rodríguez de la Vecchia, pues también está ella desde la comisión, no, velando por los derechos de la infancia, de los niños, de las niñas bueno pues también se suma entonces habrá que sacar adelante este tema por el bien de todas esas mujeres y como podemos ver, pues ya hay una diversidad de ideologías ¿no? incluso, pero bueno, pues que se privilegie justamente uh -huh. este tema que dé atención a las mujeres. Trabajar en esos temas, por ejemplo, de la ley vicaria es importante. Vamos a ver cómo llegamos, eh, pues obviamente, a, a, a hacer una tercera propuesta, ¿no? en conjunto, por supuesto, con la que estemos de acuerdo, con la que podamos consensuar y donde no impere, pues obviamente, el protagonismo de ninguna de las partes. Y así vamos a avanzar en favor de las mujeres. De acuerdo. Eso por una parte. Por uh -huh. otra parte, en lo, en lo particular, fíjate que eh, ayer mi asistencia al Senado con, con, con Kenia lópez Rabadán, justo era, porque eh, sí estoy interesada también en esa visibilización de la perspectiva que tiene el Partido Acción Nacional, ¿no? Sobre, eh, sobre el tema de la defensa, ¿no? También de esta agenda, porque, si hay que decirlo, a veces se piensa... O he, o he escuchado ¿no? que se piensa que el PAN o sea, no, no, no, no tiene una visión ¿no? sobre el feminismo porque si no está en favor del aborto, ¿no? uh -huh. este, entonces quizá no, no eres feminista. Y, y la verdad es que no es así. O sea, si nosotros vemos el trabajo de las senadoras, si nosotros vemos el trabajo de muchas legisladoras a nivel federal, si nosotros vemos mucho, mucho del trabajo que uh -huh. se ha implementado, el tema de las guarderías, por ejemplo, muchos temas que tienen que ver con atender a las necesidades de las mujeres han venido también de esta fuerza política, ¿no? Estoy muy empeñada en que se visibilicen estas formas de violencia tanto como todas mis compañeras en cualquier fuerza, pero también estoy muy interesada en que se promueva también esta perspectiva de feminismo liberal donde también eh, creo que es importante eh, saber que hay agendas que podemos construir entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que si bien son temas que nos ocupan a nosotras, eh, necesitamos por supuesto también tejer puentes ¿no? institucionales, este, que también necesitamos. Por ejemplo, en, en abril, justamente, eh, voy a estar inaugurando el tema de un observatorio de visibilización de violencia social y particularmente de violencia en uh -huh. razón de género. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para esto, para visibilizar todos estos tipos de violencia que tenemos claro. y para tejer puentes, puentes interinstitucionales. Uh -huh. Obviamente en los distintos poderes y, los, y con los distintos órdenes de gobierno, y con la sociedad civil, con la academia, creo que eso es importante y son maneras también de trabajar esta agenda. Eh, y la parte de la capacitación, creo que es muy importante en el interior del Estado, con el propio partido, pero también eh, a veces pues, desde la sociedad civil, con la sociedad civil o con otras fuerzas políticas, siempre que sea trasladar poder a las mujeres. Prevención, cultura de la prevención, eh, obviamente prevención de, por ejemplo, embarazos no deseados, prevención de muchas situaciones que por supuesto a veces se ignoran y que desafortunadamente eh, debilitan ¿no? la posibilidad de que una mujer se pueda defender ante situaciones por las que luego entra en situaciones de violencia. Claro, Sayuki Hernández Sánchez ya está mandando muchos saludos. Perfecto, pues de verdad, Aurora Sierra, sí. muchísimas gracias por estar aquí. Gracias en a ti, los conjurados, ya no la debías, pues como no, pues ve nada más toda la carga de trabajo que traes. Sí. Me parece espléndido de que eh, las mujeres vayan tomando estos espacios de poder y los estén aprovechando, sobre todo con esta perspectiva de género, que creo que después de esta plática nos quedó más en claro, ¿no? ¿Qué, sí, qué significa ¿no? de llevar leyes para mejorar las condiciones de vida de las mujeres? Así de, así de fácil, eh, eh, así de expedito y también pues así de complicado por aquellas violencias de lo que nos dijiste, ¿no? Aguas con la violencia espejo, ¿eh? Ah. Aguas en todos los estratos sociales, ah, sí. en la chamba, en con la Con la vecina, sí. con la comadrita, con sí. la amiga, ¿no? Que por qué te ves bien con el cabello, Ajá. con ese pinte, ¿no? Que por qué, o sea, Ajá, el tacón, sí. que... Que, que por qué esto, que por qué el otro, No, no, que, que porque ya porque... subió de peso, que ya bajó Que ya la dejó el marido, que ya se Que tiene marido, uno... que no tiene marido Ajá. Que tiene novio ah, que tiene... todo <risa> O sea, no, ándale, ándale ¿no? O sea, cualquier situación de esas Hay que superarla Vamos o sea, a terapia, vamos Dejemos a terapia. competir ¿no? Sí, claro no, no debe, La competencia no debe estar entre nosotras Así. Esa es la real sororidad La hermandad ¿no? La competencia no tiene que estar entre nosotras esta es la frase con la que me quedo Así es. perfecto, a la otra te voy a invitar a Mazana, porque estos temas también son de Mazana ¿cómo no? Así pues eh, diputada, muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti por permitirme este espacio siempre lo disfruto mucho y estoy a la orden, de acuerdo muchas gracias Aurora, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus saludos, creo que sí Ajá. José Alejandro Muñoz nos está viendo, Andrés Herón ¿cómo estás? Te mandamos saludos, Atlet Martínez, un gusto sentirme representada por una mujer tan valiosa. Excelente perspectiva sí, de género. Francisco Eduardo Castillo Montemayor también nos está viendo. Saludos, saludos Brianna Shini saludos dice, te está mandando también saludos. Gracias por todos sus saludos, sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, échate un clavado al portal de Los Conjurados. Y pórtate muy bien. Y pórtate no, como quieras, bien. no, no, pórtate bien, por favor. Ya. Muchos besos, bye, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Los Conjurados. Quiero invitarlos a que me acompañen el próximo 9 de abril, sábado, a las 11 de la mañana, en el tercer patio del emblemático edificio carolino de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para la presentación de un libro bajo mi coordinación, que se intitula Delirios Imperiales. Este es un libro que trata sobre la intervención francesa en México, 1862-1867, que es el resultado de una serie de coloquios que organizamos en la Universidad Autónoma de Puebla, con apoyo de la Embajada de Francia, de la Alianza Francesa, eh, del Consulado Francés en Puebla, y en un momento también... Intervino la Universidad Iberoamericana de Puebla para que se dieran cita en Puebla eh, especialistas franceses y mexicanos sobre el tema. Producto de Coloquios, en los últimos 10 años sale este libro editado por el sello editorial de nuestra universidad en convenio editorial con el gobierno de Puebla. Los espero sábado 9 a las 11, tercer patio, en la FENALI, la Feria Nacional del Libro de nuestra universidad. Los espero.